Y si te digo que Jesucristo no era este, sino que era este. La figura de Jesús ha sido objeto de múltiples interpretaciones en la historia. Se le ha identificado como un hereje, un revolucionario, el Mesías, por supuesto, un unicornio, <risa> o recientemente un extraterrestre. Él planteó en los 60, en el, en el momento del sumum, en el, en el subidón de la cultura hippie, en su libro Desde el que el and de Cross, Alegro argumenta que Jesús no era un hombre, sino longua manita muscaria. ¡Qué increíble, ¿no? De manera estafalaria señala que los escritores del Nuevo Testamento cocinaron, crearon, eh, resurgitaron un código para referirse a esta herramienta mística, la cual es también un magnífico símbolo fálico. Hay que recordar que una seta no deja de ser un, el aparato reproductor del organismo, que es el no? Lo que nosotros vemos como un pues es solo el pene del, del, del animal que hay debajo, ¿no? que tiene varios, y es su manera de reproducirse. ¿no? Por lo tanto, esta similitud pues es bastante obvia. ¿no? Cabe destacar que a, a Alegro, fue parte del equipo encargado de traducir los manuscritos del mar muerto. Muchos habréis oído hablar de, de estos textos que se encontraron, etc. Lo podéis buscar por ahí. Lo que se dice ahí es bastante interesante, pero eh, no tenemos acceso a los textos originales. ¿vale? Eso es muy importante. Solo tenemos acceso a las traducciones. Cuando concluyeron el estudio de traducción, se les obligó a todos a firmar un contrato conforme no dirían nada o al menos no dirían nada que no fuera lo que habían concluido ahí, es decir, que no hablarían sobre el tema, lo cual es bastante raro. A un traductor, un investigador de cosas así, que no se le deje publicar él a su, a su olla, ¿no? Sobre el contenido de algo tan relevante como esto, pues es, es raro. Él dice que en, en los manuscritos se ve clarísimo que Jesús era una, una seta, ¿no? No vamos a entrar en detalles sobre el porqué él sostiene esto, pero sí que hay varios argumentos, como la traducción del nombre de Jesús, que según él era semen que salva, y que el nombre de Pedro significaba seta. También hay otros autores que hablan en esa línea, hay muchos, podéis buscar en, en internet. En la actualidad, hace poco, Terence McKenna, lúdicamente, hablaba de que en realidad Santa Claus era un chamán polar simbólico que lleva los colores de la manita muscaria, eso es evidente, ¿no? También existe una hipótesis bastante seria que presume que Jesús usaba cannabis o que en los misterios religiosos de esas épocas se consumían plantas psicodélicas como puede ser el cornocereo del centeno, conocido también como LSD, la versión sintetizada, las plantas que contenían DMT, tipo ayahuasca, el cannabis y posiblemente hongos alucinógenos como la silusivita. Además, también hay mucha gente que relaciona otros cultos como el de Hermes, el de Quetzalcóatl... Obviamente todos pensamos ¿no? que todas las religiones que conocemos, todos los mitos antiguos que, que vemos, tienen un origen eh, anterior, porque el hombre ya estaba y esos mitos no se forman de la nada, ¿no? y tienen muchas similitudes. Así que seguramente a todo esto nos lleva a pensar que hay un tronco común de todos estos mitos, todas estas religiones, que confluyen en, en, en esta idea, ¿no? en la adoración de, de la seta o, del, o de estas plantas o de estas sustancias. Bueno, pues en, en, vamos a empezar aquí um, un repaso rápido con imágenes cedidas por un amigo nuestro y toda la recuperación también es suya, cabe decir que no son fotos de, de Google sacadas así sin comprobar, sino que todas están bastante contrastadas y realmente existen y no son ni trucajes ni montajes ni nada. Como veis aquí en los pies, les salen unos, unos hongos de los pies. Eso es bastante típico en mitos de Sumeria. Luego también eh, los hititas. Vemos aquí, podrían parecer columnas, estamos de acuerdo. Pero bueno, también, ¿por qué pones unas columnas ahí dentro? No Tiene más sentido que lo que pones ahí dentro tiene una importancia. Es bastante plausible pensar que son setas. ¿no? Aquí en la cultura egipcia, por ejemplo, vemos Vale, podría decir, son personas pues, eh, lo que vemos encima de, de, de, de esta diosa, ¿no? No sé si es una diosa o qué es, pero lo que vemos encima, eh, algo las, pues, que, que está marcado con las flechas, podrían ser pues, señoras con un vestido raro, pero a ver, la verdad es que es, no, no cuadra mucho, ¿no? Tiene más pinta de ser setas, sentadas, sí, es raro, pero bueno, son setas, ¿no? eh, También aquí a la derecha vemos también las setas. En la cultura india también están en todas partes, si nos fijamos. Eh, bueno, podéis ir parando la imagen para comprobarlo, pero en todas las imágenes hay, hay setas por otros lados. ¿no? Aquí el chino que está sentado y reposando en una seta gigante. ¿no? En Grecia también. Esto está resaltado un poco en rojo, lo que está encima de los tigres. ¿no? Está un poco marcado, pero es bastante obvio que aparecen setas. ¿no? Aquí vemos más. Siempre hay los símbolos del... del fermento. ¿no? Es una cosa muy importante. El fermento, el vino, el pan... no La cultura grecia y como vemos los frutos del árbol parecen tener toda la forma de ser setas esto es una relación bastante importante aquí en Cataluña ¿no? vemos al Pantocrator que es una, una representación que se encuentran en las iglesias y demás en Cataluña ¿no? y se consideran pre y tal eh, bueno, vemos que es, esto puedes discutir que son setas, a lo mejor no lo son pero bueno que eh, estén es bastante lo, lo parece mucho, ¿no? Porque el pintor no le puso la ropa hasta el final, ¿no? Bueno, lo parece, ¿no? a mí me lo parece. ¿no? Estar es simbol... están ahí. Estar Estar... Es... También eh, aquí a la derecha vemos un, un, simbol, un símbolo fálico y a la izquierda un, un palo que también tiene forma de seta. Hay, hay bastantes más cosas, aparte de que esto parezca en seta tipo de árboles que recuerdan más a, a una seta que no a un árbol relacionados con el, el árbol del fruto del saber ¿no? y además obviamente el fondo esta redonda de fondo roja con los puntos blancos es evidentemente una manita Esto es muy evidente pero es que las propias for formas de los árboles también lo parecen ¿no? y más setas Francia es bastante evidente, ¿no? A la serpiente, a Adán y Eva, que se escapan, es bastante evidente que la imagen nos es, está hablando de eso, ¿no? de la Biblia. O de, de, parajas, de parajes de la Biblia y tal. Pero en vez de un árbol, el, que el pintor que lo hizo puso una seta. Y en este caso, amarillas muscarias. Aquí vemos más a la derecha, ahora, ahora más bien a la izquierda, aunque también la de iconografía así redonda también recuerda bastante ¿no? a lo que es una seda. En fin, esta imagen es bastante recurrente, la del árbol del, del, del saber con, relacionado con los hongos, ¿no? con setas gigantes de varios tipos, además. Todas estas imágenes dan mucho que pensar sobre el origen de, de nuestras tradiciones, nuestros mitos y nuestra, nuestra manera de, de, de verlo y de leerlo, ¿no? Yo, yo para acabar quería decir también que me llamó la atención el hecho de, de la serpiente, ¿no? Si te fijas en, en la mitad de imágenes salen serpientes que están entremezcladas con, con esa planta de poder y entonces eso da que pensar, ¿no? O sea, todo el rato si te fijas la serpiente va apareciendo también. O sea, como bien dices, ¿qué relación tienen todas esas culturas a, a, a llevar a representar pues, cosas parecidas, ¿no? al final? Sí, una, una visión muy, muy similar. Tenían todas estas culturas tan, que parecen tan distintas. ¿no? Hay teorías que, que proponen que, que, en realidad, todas son la misma visión de una cultura más antigua que, en realidad, lo que adoraba era la seta. Bueno, sin duda, unas representaciones que yo creo que causan impacto al ver cómo relacionaban en esa época pues, todas sus representaciones religiosas con, con esas setas, ¿no? Exactamente. Están desde la cultura egipcia, te las ponen aquí, ¿no? Luego, el, ¿cómo es? ¿El pantocator? ¿Cómo, cómo, cómo has dicho? Claro, sí, sí, Impresionante el hecho de que esa imagen se podría interpretar de varias maneras. Por un lado, interpretaríamos que tenía las setas, pero también podrían ser parte del mismo. Eso es aquí lo que es interesante, ¿no? Claro, pero esta es una idea bastante recurrente entre la gente que toma psicodélicos y tú te lees eh, lo que las experiencias, o, o algunas de las experiencias que se, que se explican y que son recurrentes es el hecho de la sensación de, de trascendencia y de unión con todo, ¿no? como, como que todo el, el, el universo, todo es una cosa, ¿no? O sea, es una manera de, también de explicar lo mismo, ¿no? O sea, son parte, la, las setas son parte del, del dios. ¿no? Para y nosotros somos Dios ¿no? y, y la muerte no existe porque somos, ya, ya somos una parte de Dios eso es lo que vendrían a explicar muchos mitos por un lado y por otro lado también lo que, lo que cuenta la gente que toma psicodélicos, ¿no? lo cual hombre, pues parece digno de al menos estudiarlo, nos parece aquí ¿no? No queremos alargar mucho más el vídeo, así que hasta aquí hemos llegado hoy. Si os interesa el tema, danos muchos likes, comentar y tal, y preguntarnos. Y si realmente os interrumpimos, que estáis muy interesados, pues podríamos desglosar un poco lo que decía cada uno y, y incluso mirar eh, libros más concretos y contaros teorías más en profundidad. Porque Poder Podemos, en un solo vídeo no nos cabe, hombre, Esto es obvio. Bueno, ha sido un placer, como siempre. Nos vemos en el siguiente videoprograma. programa. ¿Eh? ¿Eh? A ver, vamos, espera, espera. Me hago una vuelta de encima y empiezo de nuevo. Poder Podemos. <risa>